Estábamos con ellos y al que veías que estaba triste, ¿eh? le dabas un achuchón, le agarrabas de la mano y le sacabas una sonrisa, que para nosotras es muy importante ¿eh? animar a esta gente y que se sienta cómoda y esté bien. Ahora, ahora no sé si sabéis, en todas las residencias nos han puesto cámaras. Ahora esos cinco minutos que puedas tener, bueno, tenemos cinco minutos cuando hay un abuelo que está hospitalizado y nos sobran esos cinco minutos y queremos acompañar a esos abuelos y darles el calor que necesitan, eh, tienes una llamada de dirección, la supervisora lo primero que te hace es llamar, te ha visto sentada en esas cámaras eh, y te manda otra vez a trabajar para otro lado.